Los mejores trucos y además cosas que casi nadie ha descubierto 100% reales dentro del juego De todo eso y mucho más es de lo que vamos a estar hablando en el vídeo de hoy Así que chicos, si os interesa, os invito a que os quedéis durante todo el vídeo Y quiero saber si la Neox Army sabía o no sabía todo lo que tengo preparado para el vídeo de hoy Chicos... Bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy Os voy a enseñar cosas que no sabíais de Fortnite ¿Que no me crees? Pues... Quédate a ver el vídeo Chicos, ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Espero que os guste muchísimo este vídeo Y es que chicos, Fortnite ya sabéis que a veces mete cosas Que alguna gente no descubre nunca jamás Dentro de su juego Así que el Titaneox ha venido hoy para traeros... Esas cosillas. Chicos, antes de empezar con el vídeo, quiero deciros algo muy importante. Os dejo la miniatura del canal secundario del vídeo de hoy. Y si tenéis ganas de reíros os dejo el link en la descripción para que vayáis a verlo. Es decir, tenéis en la primera línea de la descripción el vídeo que acabo de subir ahora mismo también al canal secundario, descubriendo... Que esconde mi hermano en la mochila. Dicho todo esto chicos, no me enrollo más. Os voy a dejar con las cosas que no sabíais de Fortnite. Quiero que me comentéis debajo en la sección de los comentarios. Si vosotros sabíais todo lo que vamos a comentar o no. Solo el 1% de las personas lo saben. ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis?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 ¿Cuánto es realmente lo que sabes sobre Fortnite? Pero lo más probable es que de todas las que vamos a comentar, 100% seguro no conozcas alguna de las que vamos a empezar a nombrar ahora. Así que chicos, comentar debajo de la sección de los comentarios cuántas habéis acertado de todas las que vamos a decir y estaré dando sorpresitas a los que obtengan una buena puntuación. Podrías estar pensando ahora mismo que realmente sabes y conoces muy bien este juego. Pero oficialmente este juego va a estar cambiando realmente muy pronto, además va a traer un nuevo motor gráfico para la próxima temporada y puede que alguna de estas cosas no la conozcas todavía del de juego actual. Así que empecemos Como bien sabéis ahora mismo en Fortnite hay dos tipos de personas Las personas que huyen y las personas que atacan Bien, tenemos la ventaja de utilizar también el mar, el agua, el océano, incluso los barcos para desplazarnos Pero ¿qué te parece si te digo que el jugador de Fortnite puede ahogarse en el agua Y que mueras por ahogamiento ¿Estarías pensando que estoy mintiendo? Pues no, porque os voy a enseñar ahora mismo un clip en pantalla que vais a alucinar Y es que cuando te quedas bloqueado justo debajo de una estructura O algo que te impida salir a la superficie de lo que es el agua En un momento determinado vas a estar viendo como tu vida va bajando lenta y constantemente Hasta que tu jugador o jugadora muere por completo Y dime, esta primera... ¿Ya la sabías? Realmente creo que esa muy poca gente la sabía. Y es que chicos, ya os he dicho que todo es posible, pero recordad que en este canal aprendéis algo nuevo cada día. Vamos con el siguiente, y es que chicos cuando nos encontramos en el agua del juego de Fortnite ya sabéis que hay algunos pequeños bancos de peces que nos otorgan si pescamos con la caña de pescar o con el arpón diferentes recompensas por pescarlos, pero ¿sabéis que podemos conseguirlos? ¿Todos a la vez? Es decir, no tenemos que esperar ni siquiera un segundo para poder conseguir todos los peces de golpe y todas las recompensas a la vez. ¿Creéis que también estoy mintiendo? Pues verlo con vuestros propios ojos porque si nos encargamos nosotros de matar a todos los peces con un lanzacohetes automáticamente estarán flotando en la superficie del agua... Todas las recompensas disponibles gracias a esa pesca que acabamos de hacer Y realmente muy muy poca gente sabe acerca de este truco Así que chicos ya tenéis ventaja sobre todos vuestros amigos Vamos con la siguiente Os sorprendería la siguiente porque chicos es una que también muy poca gente conoce Y es que es posible dentro del juego de Fortnite capítulo 2 En este preciso instante revivir a un enemigo gracias a que puedes desplazarlo con paracaídas o sea, me refiero puedes subirte a tu aliado a la espalda y volar por los aires con esa persona cogida a tus brazos, así puedes huir de tus enemigos a una gran distancia y salvar como no a tu aliado. ¿Qué os viene a la cabeza ahora mismo si os digo que eso es posible dentro del juego? Lo más probable es que vosotros penséis que si nos dirigimos de a la planta del cubo Kevin, donde ahí existen las dos grandes turbinas de aire, efectivamente estaréis en lo cierto. Y es que si vamos a esa ubicación en el mapa y justo nuestro aliado se cae o lo matan desde la altura, podremos revivirlo y cogerlo justo en el aire para... Llevarlo a una distancia larga y que nadie nos persiga y poder salvarlo satisfactoriamente Es realmente un truco muy divertido y a la vez muy muy útil para todas las partidas online ¡Vamos con la siguiente! Y es que chicos, la siguiente realmente es alucinante ¿Qué os parece si os digo que todos los jugadores han conseguido en la región de China... Una victoria como mínimo 100% seguro Gracias a la siguiente noticia que os Voy a contar, y es que pensar que en primer Lugar la comunidad china tiene Unas normas muy estrictas Con el tema de los videojuegos Y sobre todo Epic Games en la región De China es muy diferente A Epic Games en las demás Versiones que existen, así que quisieron Recompensar a aquellos jugadores menores De 18 años, y es que parece Que cuando pasaron 20 minutos De partida dentro de Fortnite China Todas las personas que estaban vivas En ese instante de partida En ese momento en concreto En todos los servidores Recibieron automáticamente Una victoria royal Para sus estadísticas ¿Qué os parece esa idea? Realmente creo que es una auténtica locura Y a la vez una muy buena idea Así que vamos Con la siguiente Imagino que ya sabéis que también salvar el mundo lógicamente será diferente en China que en todas las demás regiones del mundo. Si el juego es diferente en China que en el resto del mundo, lógicamente la versión de salvar el mundo también será diferente. Podríamos también hablar de cómo dominan el tema de la informática y cómo quizás gastan su tiempo en el tema de los videojuegos, o quejarnos de sus normas o, bueno, mil cosas. Pero lo que es real es que dentro del juego de Fortnite China, y no solo dentro del juego de Fortnite, sino en todos los juegos disponibles en China, han eliminado todo lo que tiene que ver con calaveras, es decir... Todas las skins de calavera, todas las calaveras del mapa, todo, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con el tema de calaveras... Ha sido potencialmente eliminado de todos los juegos en general. Realmente no sé por qué, qué idea tan loca es esta. Todos los chinos tienen una creencia muy poderosa acerca de las calaveras. Y piensan que ver calaveras o algo que sea parecido o familiar a ellas. Y también relacionado con el tema de los fantasmas es... Pura mala suerte en la vida Así que para curarse en salud Fueron eliminados todos esos detalles De todos los juegos Chicos hasta aquí el top de hoy Realmente creo que os ha sorprendido Muchísimo y me gustaría saber Si queréis una segunda parte Os reto a toda La Neox Army a llegar en este vídeo como mínimo a los 2.500 likes. Si llegamos a los 2.500 likes tendréis una segunda parte mañana. Así que un besito a todos y me despido de vosotros. ¡Chao!